Y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ello el día de hoy nos concentraremos en el tema de concentraciones aprenderemos a manejar las concentraciones porcentaje peso a peso porcentaje peso a volumen y por qué no porcentaje volumen volumen todo ello teniendo en cuenta cómo se debe operar cuando existen solutos y solventes en una solución. Veamos, quiero aprovechar el día de hoy para invitarlos a nuestra escuela Danstein en Educación. Allí podrán encontrar nuestros diferentes cursos virtuales. De igual manera, estamos promoviendo nuestro curso virtual de matemáticas básico. Allí podrán encontrar diferentes temas para fortalecer todas aquellas bases que a veces nos tambalean un poco cuando estamos estudiando. Ahora sí, comencemos con el tema. Existen diferentes formas de expresar las concentraciones. Una de ellas es porcentaje, peso a peso. Otra manera es porcentaje, peso, volumen. Y otra que se maneja es porcentaje, volumen, volumen. Existe otra que se llama partes por millón posteriormente en un video trataremos este tema ahora teniendo esto en cuenta debemos recordar que vamos a hablar de solutos solventes y solución porque cada una de estas fórmulas relaciona estos componentes solutos solventes y solución veamos Cómo se expresa cada una de ellas empecemos con la primera porcentaje peso a peso dice que es gramos de soluto sobre gramos de solución por 100 quiere decir que esta es la ecuación de porcentaje peso a peso entendamos que el soluto es todo aquello que se disuelve en un solvente entonces tenemos por ejemplo el caso más básico digamos que tenemos la sal y la vamos a disolver, digamos que esto es un cubito de sal. Y lo vamos a disolver aquí en el agua. Entonces, el soluto sería la sal. Y, las, y la, el solvente sería el agua. Entonces, si yo quiero hallar la solución la solución viene dada por ambos, o sea que la solución va a ser tanto el soluto más el solvente. Considera a ambos. La solución es soluto más solvente. Entonces, en el porcentaje peso a peso debemos tener en cuenta gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Es importante esto, ¿por qué? Porque miren que tienen que tener las mismas unidades. Acá tenemos en cuenta el soluto y aquí, si nos dan un solvente debemos sumar la cantidad de soluto más el solvente para hallar la solución. Veamos otra forma de expresar las concentraciones. Siguiente ecuación, porcentaje, peso, volumen. Tenemos en este caso gramos del soluto sobre el volumen, que en este caso va a ser mililitros o litros de solución. Se puede expresar ya sea en mililitros o litros por cien. Entonces, como tenemos acá una masa en gramos y un volumen que viene dado a mililitros o litros, vamos a tener el porcentaje, peso o volumen. Esa es otra manera de expresar. Veamos una tercera. Siguiente forma de expresarla. Porcentaje, volumen, volumen. En la parte de arriba vamos a tener mililitros o litros de soluto sobre mililitros sobre litros por solución. No olviden, se puede trabajar ya sea en mililitros o en litros. Recomendable acá. Si trabajamos en militos de soluto, deberíamos también trabajar en militos de solución. Manejarle más unidades es muy recomendable. O si trabajamos entonces acá litros por de soluto, trabajar con litros de solución. Y no olviden que se debe multiplicar por 100, para indicar que es un porcentaje. Estas son otra manera de expresar. Vamos a ver ahora unos ejemplos aplicando estas ecuaciones. Veamos. Comencemos con este primer ejemplo determine el porcentaje peso a peso de una solución que tiene 30 gramos de sal disuelto o disuelta en 55 gramos de agua recordemos la ecuación vamos a utilizar porcentaje peso a peso sabemos que la sal va a ser el soluto él se va a disolver en el agua entonces tenemos 30 gramos de sal vamos acá la sal sobre la solución sabemos que la solución es soluto más solvente, o sea que sería los 30 gramos de sal más los 55 gramos de ¿quién? De agua. Esto nos va a dar 85 gramos. Estas serían los gramos de ¿quién? De la solución. No olviden que la solución es soluto más solvente. Vamos a poner acá sobre 85 gramos de solución ahora, ¿qué nos falta? todo esto se debe multiplicar por 100, entonces vamos a efectuar ese cálculo vamos a multiplicar 30 por 100 y lo vamos a dividir por 85 entonces empezamos, no olviden utilizar la calculadora 30 multiplicamos de forma directa 30 multiplicamos por 100 y lo dividimos por 85 eso nos da un valor de 35.29 no olviden agregar el porcentaje o sea que sería 35.29% este sería el valor del porcentaje peso a peso que es lo que nos está pidiendo el ejercicio vamos a ver un siguiente ejemplo vamos a resolver ahora este siguiente ejemplo ejemplo 2 ¿Qué porcentaje de peso en volumen de proteína se obtiene al disolver 1,5 gramos de proteína en 10 mililitros de solución? Entonces tenemos lo siguiente, nos están diciendo que tenemos 1,5 gramos de proteína, este va a ser nuestro soluto y nos dicen que 10 mililitros de solución, quiere decir que la solución ya está determinada y como nos piden peso en volumen, nos están pidiendo porcentaje peso volumen ¿A qué va a ser igual esto entonces serían los gramos del soluto que sería 1,5 gramos de la proteína sobre la cantidad de mililitros en solución miren que mililitros es una unidad de volumen entonces vamos a poner acá 10 mililitros de solución y luego lo vamos a multiplicar por 100. No olviden que siempre se debe multiplicar por 100. Entonces, efectuamos la operación. 1,5 por 100 y lo dividimos por 10. Aunque podemos verlo mucho más sencillo, miren que este 0 con este 0 se va. Y al multiplicar por 10, corro la coma un solo lugar. Quedaría 15 gramos sobre mililitros este sería el porcentaje peso volumen no olviden que las unidades son gramos sobre mililitros o sea que esta sería la solución cuando me preguntan peso volumen gramos de soluto sobre, sobre volumen, mililitros de solución vamos a ver un tercer ejemplo vamos a resolver ahora este tercer ejemplo con esto vamos a concluir el tema de concentraciones tenemos lo siguiente cuántos gramos de agua se utilizan para disolver 15 gramos de sal y formar una solución del 20% masa a masa como están hablando de porcentaje masa a masa ya sé que este valor va a ser el porcentaje peso a peso ese sería el valor 20% entonces no olvidemos que es gramos de soluto sobre gramos de solución los gramos de soluto van a ser los 15 gramos de sal. Los ponemos acá. 15 gramos. No olviden que la sal se disuelve en el agua, o sea que es el soluto. 15 gramos de sal sobre la, los gramos de solución. No los conozco. Entonces vamos a poner acá. Vamos a acá como x gramos de solución. Porque no sabemos cuánto vale esa valor. Por 100. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué necesitamos los gramos de solución? Como nos piden la cantidad de gramos de agua, sabemos que el agua es el solvente que disuelve la sal. Entonces, a la solución le vamos a restar la cantidad de soluto. Al restarlo, vamos a obtener la cantidad de agua que nos están pidiendo el ejercicio. Entonces, como esto está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Quedaría 20% peso a peso por X gramos de solución. Entonces, X gramos de solución. Y esto es igual a 15 por 100, pues la podemos multiplicar de una vez, pero vamos a dejarlo indicado. 15 gramos de sal por 100. Ahora, como me interesa gramos de solución, esto lo voy a pasar a dividir. Quedaría X gramos de solución es igual a 15 gramos de sal por 100 sobre 20%. Entonces ponemos acá 20%. Ahora, vamos a efectuar esta operación. Sería 15 multiplicado 100 y dividido 20. Esto nos da el valor de 75. Quiere decir que estos son los gramos de solución. 75 gramos. Ya encontramos los gramos de solución, ¿qué nos falta? Solamente encontrar el solvente, entonces vamos a efectuar la resta para encontrar el solvente. Ya teniendo los gramos de la solución, vamos a hallar los gramos de solvente, que es lo que nos piden, que es la cantidad de agua. No olvidemos que nos dio 75 gramos de solución. Ahora, los gramos de soluto sabemos que son 15 gramos, entonces, como esto está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Quedaría menos 15 gramos. Y esto nos daría los gramos de solvente. Esto nos daría 75 menos 15. Efectuamos la resta. eso nos da 60 gramos. ¿Qué serían estos gramos? Estos son los gramos de agua. ¿Qué serían nuestros gramos de solvente? Es decir que 60 gramos de agua fue lo que necesitó para poder diluir 15 gramos de sal y esto dio una concentración del 20% masa a masa con esto concluimos este video si te gustó mi video no olvides de dar una manito hacia arriba